diferenciar dos escenarios. Uno, en cuanto a las criptomonedas, lo que es la subvaloración y, y la fluctuación tan fuerte que está viviendo en cuanto a, a los inversores y otra en cuanto sería la extensión del uso eh, de las criptomonedas pues, a diversos sectores que están, que están en auge. Esta situación de criptoinvierno, invierno, como se le está llamando en muchas ocasiones, pues es una consecuencia natural de, de la inversión eh, loca, podemos decir, y desmedida eh, por el gran público eh, en este tipo de activos que se ha hecho un poco con total desconocimiento de, de lo que son las criptomonedas en sí y del valor intrínseco que realmente tienen. ¿no? Se ha invertido un poco por impulso y guiado mucho por publicidad masiva que citaba esta inversión. Pero por otro lado, en cuanto a la extensión del uso de las criptomonedas, sí que vemos que tiene un importante auge y se va a extender muchísimo, sobre todo con la aparición y el despliegue, del metaverso que, que va a ser la, la nueva evolución de, de lo que en su día fue internet y que sin duda va a promover que el uso de estas criptomonedas tenga un carácter muy expansivo. El uso de las criptomonedas es seguro siempre y cuando eh, se lleven a cabo eh, una serie de, de pautas o de prevenciones que, que tienes que conocer antes de, de iniciarte en este mundo. Es muy importante conocer cuáles son los riesgos que existen, que hay muchos, y cuáles son los pasos básicos que, que hay que dar para evitar fraudes. Y además de esto, pues es importante que eh, cuando uno trabaja con un exchange, como puede ser Binance, Coinbase, que ahora están muy de moda, pues sepa e eh, investigue un poco pues quiénes son, dónde están, cuál es la jurisdicción aplicable como hemos visto ahora en las últimas semanas, son empresas cuya jurisdicción es extranjera, a veces en Estados Unidos, a veces en terceros países que incluso son todavía más opacos, por lo tanto antes de operar con ellas insisto es muy importante la formación en este tipo de materias. Yo creo que el futuro es el dinero digital, llamémosle criptomonedas, llamémosle euro, dólar digital, yuan digital, como queramos. El uso extensivo de, de las monedas digitales tiene que ser necesariamente eh, una moneda de curso legal, que las criptomonedas ahora mismo en nuestro país no tienen esa consideración. Y para eso requiere dos requisitos, uno que esté regulado y dos que esté respaldado por un banco central, porque eso es lo que va a dar seguridad a los usuarios para poder utilizarlas con tranquilidad a nivel masivo.